yo estaba bien emocionado qué que, bueno eh, eh, me siento como en casa inclusive guiando <risa> pues yo me desde en casa mucho hasta acá de que estés en casa Jaime es producto del programa de cuerdas para niños del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Correcto. Luego de ahí tuvo la oportunidad de ir a Juilliard, uh -huh. a Manhattan School, a New England Conservatory, o sea, ha tenido una carrera muy importante. Y siempre es bueno recibir uno de los nuestros de vuelta en casa y que nos cuente todas esas experiencias maravillosas que ha tenido a través del mundo. Claro. Así que gracias mil y mucho éxito es el concierto de este muy sábado. Muy contento, muchas gracias, espero verlos.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 Buenas noches Puerto Rico, esperando que todos se encuentren bien, les habla Ulises Rodríguez y le doy la bienvenida a los sorteos de la Lotería Electrónica para hoy sábado 15 de octubre de 2022, donde estaremos celebrando los sorteos de noche de Pega 2, Pega 3 y Pega 4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 Para hoy sábado el Powerball tiene un premio de 454 millones de dólares. Recuerda, para ganar debes jugar. Si no juegas, no te pegas. Pero esto no termina ahí. Para el próximo lunes, Loto Cash cuenta con un premio de 530 mil dólares y la doble revancha que tiene 150 mil dólares.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 y es el 2, repito el 2 Segundo número Es el 2, repite el 2 El número ganador de Pega 2 de esta noche es el 2-2 El 22 Y pasamos a Pega 3 Favorito de muchos Si jugaste Pega 3, boleto en mano Y mucha suerte Primer número es el 6, repito el 6, segundo número, es el 0, repito el 0, y tercer número, es el 9, repito el 9, el número ganador de Pega 3 de esta noche es el 609, el 609, y concluimos con el Pega 4, mucha suerte si jugaste Pega 4, busca tu boleto, y pendiente, que aquí viene el primer número. Y es el 5. Repito el 5. Segundo número es el 4. Repito el 4. Tercer número es el 7. Repito el 7. Y cuarto número es el 2.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 gracias por sintonizar los sorteos de la lotería electrónica Tanto de nuestra programación por w juan y wst san juan 11 mayagüez ahí escucharon un poco del propio Jaime Amador eh, sobre su carrera y sobre su participación en el concierto de esta noche que estamos a punto de disfrutar y estoy como siempre una excelente compañía porque cuando nos juntamos nos ponemos a hablar y no hay quien nos pare con el maestro Rafael Enrique Irizarry quien es director asociado de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Yo tengo el privilegio de que tú me invites a esto <risas> y, y te voy a pedir 15 segundos para felicitarte por el magnífico trabajo que hiciste manejando el concierto de Star Wars. Ay que no se convirtió en una comedia, ni en una parodia, ni en una chacota. Le imprimiste Gracias. una gran dignidad a ese trabajo y el resultado es pues, la aclamación que ha tenido siempre que se retransmite el mismo. En si es... nombre de la orquesta te lo agradezco mucho. Gracias. La verdad es que el concierto y su transmisión han gustado mucho y fue un trabajo donde obviamente muchas personas trabajaron arduamente para que quedara bien, para que tuviera el respeto que merece la música y las películas de Star Wars, que es una cuestión histórica. Me alegro que coincidamos sí. en señalar que esos conciertos...